Es esa banda tiesa con reglas hasta pa' sentarse, piensa que la vida son cuentas. Evita trenzas y a sentir para sentirse parte. A los 40 siguiendo el destino impuesto por su madre. Yo piensa clave en donde me paro. Sea en su mundito de corbatas, zorroqueando pantalones grandes. Ya no me es raro, entendí cuánto les arde. Que escriba mis propias reglas, pues su espíritu es cobarde. No estoy ya a las defensivas, es que mi fiesta viva en lo que se espera. Del cabrón tumbado, moreno y con nueva era. Acostumbrado a guardias en la espalda sin escolta. Sabiendo que la vida es corta y cuánto soporta clic clack mi actitud es rap rápido en la cera producto del fuego soy cera una fiera antes de mí estaba alguien al que dejaban afuera y hoy llenas las fiestas caseras ya no hay cadenas. Viven frunciendo el ceño, apuntando con el dedo aquello que no entienden Tan frágil es su ego que solo se miden con dinero y cómo lo mantienen Aquí aprendemos a hacer cosas mucho antes que abrir la boca Es esa actitud hip hop de neta que ya no topas Lo suyo fue crearse un personaje de calca para que aplaudan las focas Lo nuestro prende ese fuego de leda que tarde o temprano su mente provoca Soy libre de ser lo que quiero ser Consciente del mañana y del ayer, dolor y placer sin temas ni prejuicios, mucho menos juicios Nivel avanzado en frontear y lidiar con vicios El ceño en la mirada me enseñó a que nada debe intimidarme Y que arriesgada es la jugada para el que recibe En esta jungla donde el fuerte sobrevive El hip -hop me ha dado la mente intelectual del crimen Caminar por el sendero de serpientes y escaleras Haciendo lo que tú quisieras Hablo directo y claro y exigen reparos Asgardo Mario, mi franqueza es una liu palaro. El mundo es demasiado chico para mis bolsillos y mis dedos gordos Atento, avísale a los sordos Se llama actitud, la llama patus. valores pendejos Soy parte del 1% del COI de Magu. Chia, ah, yeah. uh, se Mac, Simón, directamente desde el Monzón no dejándonos llevar por la presión de nadie Siendo nosotros mismos Hip Hop Siempre incómodos